Hola amigos, un saludo cordial de su entrenador Marcelo. Bueno, recién llego del gym y otra vez la misma pregunta, parece ser la pregunta del millón. ¿Hey, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que no debo comer para obtener más resultados? Bueno, como siempre digo, son cuatro cosas que debemos evitar para obtener mejores resultados. El ejercicio es fundamental para obtener resultado más rápido pero el ejercicio simplemente es el 30 por de todo el esfuerzo la comida es el 70 para obtener beneficios o resultados más rápido. entonces los cuatro las cuatro cosas que siempre digo que hay que minimizar porque es bien, es muy difícil romper malos hábitos entonces hay que minimizar para que el cuerpo se acostumbre a este nuevo hábito y así no tener ese, ese antojo de comer comidas azucaradas, por ejemplo el azúcar lo primero que hay que minimizar, el segundo son las frituras que es, pu es pura grasa, las frituras no son buenas y lo que hace también es eh, que tapa las arterias que es donde circula la sangre y ahí viene la presión sanguínea y mu muchas otras cosas que podemos enumerar que son malas, o la grasa, la fritura hay que minimizar y si se puede eliminar mucho mejor. Hay muchas comidas que se pueden cambiar desde la fritura a pasarlas al horno, que son más saludables. Entonces dijimos, el azúcar lamentablemente está escondido en todos lados. Hay que minimizar el consumo de azúcares. El, las frituras, que no es para nada bueno y es perjudicial para la salud porque tapa las arterias. El tercero es las harinas blancas. Las harinas blancas tienen alto contenido calórico. Y el último, y acá me van a odiar muchos, es el alcohol. El alcohol, la cerveza es. Uy, Dios mío. Hay muchas veces que la gente, hombres principalmente de espalda, lo vemos flacos y se dan vuelta y tienen una panzota. Bueno, eso es, es puro alcohol. El alcohol, lamentablemente, se nos viene acá a los hombres y a las mujeres en otras en otra partes del cuerpo también, como bajo los brazos, al lado de las piernas y la cola. Entonces, cuatro. Cosas que hay que minimizar y hay que grabárselo en la cabeza esto. Porque por más ejercicios que me hagan, si no minimi, me minimizan estas cuatro cosas, no van a ver resultados y se van a enojar con ustedes mismos de que nunca ven resultados. Entonces, otra vez, para enumerarlas son el azúcar, las harinas blancas, las frituras y el alcohol. Entonces, mis amigos y mis amigas ya lo saben. Si no están viendo resultados en el gimnasio y se matan trabajando, es porque en algún lado están haciendo algo errado. Fíjense si están consumiendo estas cuatro eh, co cosas y si le están consumiendo en grandes cantidades, por supuesto no van a ver resultados. ¿okay? Bueno, mi gente activa, y si les ha gustado este consejo saludable para minimizar la cintura, me dan un like abajo, ahí abajo donde aparece el pulgar hacia arriba. Se me suscriben para no perderse el próximo tip y lo comparten.